De... No sé cuál cantar, la de Hello. Hello. It's me. It's me. De... Hola, hola, hola, hola. No hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Un ratito, porque hacía mucho tiempo y así nadie me echaba, de menos. Bueno, esta humillación gratuita ha sido por haber estado este tiempo sin subir vídeos En realidad, sin dar señales de vida, porque donde he estado todo este tiempo ha sido en TikTok Y bueno, Merakis, como podéis ver en el título Oh, Merakis, cuánto tiempo sin decirlo Es verdad, es verdad ¡Hola, mis Merakis! Yo soy Happy Longa Y nuevo vídeo, nuevo vídeo Y hoy vengo con un haul, un haul no de primeras impresiones, quizás un poquito tarde, porque el verano se está acabando Pero da igual donde estés, porque o coges ideas para el año que viene o sigues usándolas Como es mi caso que voy en tirantes <risa> Bueno, voy a empezar con lo que estáis viendo Voy un poco así a los sirenitas, sé, me encanta Lo primero es este collar, es en blanco este collar me encanta es perfecto, no siento ni que me esté agobiando ni nada, es perfecto que es verdad que luciría más bonito si estuviera más pegado, pero cuando te lo eches para atrás y ya está, es el tope que tiene y me gusta mucho, me da igual que se quede más pegado al otro que es que me, es que me da igual, se queda precioso, me encanta y ya está la parte trasera es con la cuerda y con mmm, el metalcillo este, ¿cómo se llama? metal como queréis llamarlo ¿Lo malo? ¿Cómo se llama? Es que no sé cómo se llama ahora mismo Bueno, da igual ay Y bueno, tenéis que llevar cuidado porque eh, pues, pues se puede soltar Igual que cuando os compráis Yo que sé, un anillo, una pulsera Una pulsera, un collar o algo Que vaya con anillo y le echáis Esmalte transparente Para que no se vaya la piedrecita. A los collares o pulseras Que vayan con eh, la, la anilla Lo que tienes que hacer es Yo lo que hago que antes se lo hacía con la boca y pues no es lo más recomendable porque te arañas el diente es coger unas tijeras porque es chiquitito, ¿sabes? si fuese grande pues ya coges ¿cómo se llama? bueno, la herramienta para juntarlo pero bueno, aquí que es muy chiquitito, eso sí que lo hago con la bolsa te digo que no me acuerdo cómo se llama esa herramienta y ya está, lo juntas con cuidadito porque te puedes pasar y se queda doblada además y bueno no mola tanto y se queda perfecto. Bueno, el siguiente collar que me compré es el mismo pero en negro, es más corto. Este se queda mmm, como perfecto, pero tiene la esa de. espérate que ahora mismo. Ay, de con la mierda esta. Te deja ahí el dedo. Y al ser más corto tienes la opción de ponértelo apretado o un poco más suelto Yo no me lo apreto del todo porque siento que me ahogo Mira, o sea, voy a intentarlo No me lo he puesto bien Es que tío, te dejas el dedo ¿No veis? Se queda a la altura perfecta Pero esto al rato, al menos a mí me pasa que me agobio un poco Pero siento que el blanco me queda mejor No, no sé, me gusta muchísimo más la blanca Creo que queda más bonita Pero bueno, eso ya es a juicio cada uno Ambos collares me costaron 1,20. A mí no me importa que esto sea malo porque por el precio que tiene, o lo tiras y te compras otro, o te da igual como a mí, porque esto nadie lo va a ver y aunque lo viera porque te puedes hacer una coleta o unas 30, mmm, me da exactamente igual. A mí, eh. Ojo. Los siguientes son estos preciosos pendientes que estáis viendo todo el rato. La calidad también es mala. Yo tengo la piel sensible. Algunas personas poco simpatizantes. Que te diga pellejico de breva. los odiamos. Bueno, pues... <ríe> Ay, me veo yo sola. Bueno, pues estos pendientes me dan alergia pero los llevo bien, con lo cual los sigo manteniendo. Me encanta, me parecen preciosos. A mí es que este rollo mar me parece maravilloso, precioso. Creo que a todo el mundo le favorece y le queda bonito. Voy a insertar este comentario, cuidar el planeta. Yo voy a la playa y recojo vuestra mierda, bolsas, cigarros, lo que sea, porque es donde habitamos. Y creo que como que es lo más lógico, ¿no? O sea... A ver, los pendientes. Estos, estos me costaron un euro con veinte. Y son de los que van tal cachín. Esto estaba súper de moda este verano. Eh, aparte de la conchita, que siempre está de moda. Que fuera a circular. y os digo, merakis que me parecen preciosos. Y que no me da una alergia muy fuerte. Que cuando te da alergia se te pone el lóbulo rojo. Y te pica a morir. Los siguientes pendientes fueron estos, estos... Que son una maravilla. Una maravilla. Son preciosos, preciosos. Si quedan preciosos. Yo me veo guapísima. <risas> Mi pensamiento. Con los que me den alergia. O con todos, seguramente. Les voy a cambiar la, el enganche. Y les voy a poner unos de plata. Los de plata no me dan alergia. A mí que me gustan mucho. <risas> Ay, de verdad. Súper bonitos, mira aquí, súper bonitos. Estos me costaron un euro con dos céntimos y estos unos 77. Son muy bonitos y tienen la concha. Por detrás. Como... Que sería mejor. Como pintada dorado, no Se me parece muy muy bonito y preciosa, es que me gusta un montón. Luego ya se me fue un poco la pinza y compré un pack de pendientes a mí los pendientes pequeños o pegados mmm, no me gustan, no me llaman nada la atención entonces esta primera fila mmm, no creo que me los vaya a poner nunca sin embargo eh, me compré estos por estos que son, vamos, me dirás tú que esto no es bonito cuando esto es... Pre me los compré por estos. También me parecen preciosos, súper bonitos, súper.. Me parecen lo más. Es que esa sería la palabra, me parecen lo puto más. Me encantan, me encantan. Súper bonitos. Y aparte, me gustaron también estos, pero así obviamente me parece más. Más elegante. Sería la palabra. Y luego, pues, esto. Este creo que no me gusta, no sé, tendría que probármelo. Que tiene también el círculo. Pero en chiquitito. Pero no sé. Eh, esto los tengo aquí. Y estos los tengo suelto para tenerlos más a mano. Y estos me costaron 1.77 ay de verdad que aire, que gusto, o sea, es que ha sido un verano para mí maravilloso he pasado otros veranos de, de decir, madre mía, me muero aquí del calor bueno, me siento como si tuviera un videoclip además con las conchas los siguientes fueron estos estos junto con estos han estado súper de moda este mes este mes, este verano me parecen preciosos ya con estos tan largo me parece esto demasiado, ¿no? pero... Ahora mismo para el vídeo lo voy a dejar. También súper bonitos. Estos sí que cuando me llegaron, que yo hice un vídeo en el TikTok, <risa> me dieron una alergia. Así ahora mismo, por lo que sea por lo que sea no me está dando, pero bueno, también me parecen súper bonitos súper elegantes, súper ponibles, me gustan mucho, vuelvo a lo mismo, si te da es que te cambias el enganche, además este es súper fácil de encontrar, pero bueno, que hay, que hay, porque yo tengo el de plata, que además me una hace mi tita, que se si me vestita pues un besazo, así de grande, al fin y al cabo es una inversión, porque esto, que es lo que tú pagas un euro y pico, le cambias esto, y ya te los puedes poner como si te lo quieras poner todo el invierno, toda la vida, ya hasta tu funeral, hecho... Una gran gran gran criba de muchísimos pendientes, collares, pulseras, accesorios para el pelo, incluso maquillaje. Me he quedado con lo que no me da alergia, con lo que más me gusta y con lo que más me pongo. Y se lo he dado todo a personas para que lo disfruten. Me parece es que se ve ahí el codo de este. Vale, ah, castigado mirando para la pared. <risa> Bueno, que no es que me esté volviendo minimalista ni nada, simplemente que no me va el rollo de acumular Y ya está, era eso Estos pendientes me costaron 0,64 céntimos Están muy chulos Bueno, ya voy a volver a ponerme mis pendientes Estos son los primeros pendientes que me he comprado yo, bueno, en toda la vida tú? Que son de plata, que me costaron súper barato, ¿no? Pero... Bueno, luego le compré un collar a mi madre que está muy bonito Os lo voy a enseñar porque no sé dónde está, si no os lo enseñaría Luego, estas sandalias me costaron 11,12 Yo tengo un 7,5 A veces tengo un 8 completo Bueno, según el fabricante, ya sabéis, ¿no? He llegado hasta tener un 39 y un 36 Bueno, mira aquí, estos zapatos a los cuales les tenía mucha ilusión Porque a mí me gustaron en amarillo Y los compré en negro porque quería ver cómo se iban a ver, ¿sabes? siempre tienes que ver cómo le queda a la gente porque te pueden retocar esa imagen y luego te compras un amarillo y dices tú, dios mío, que amarillo es este y no te lo pones bueno pues eh, lo vi en algunas chicas y en una me gustó y en otro no y dije, pues mira, me las compro en negro, que zapatos negros no tengo ni uno, lo que viene siendo ni uno y como yo soy mucho de ponerme vestidos y de colores y tal, pues Digo, para que me pegue con absolutamente todo Unos negros Y ya están, la verdad es que no tiene mucho más Son unas zapatillas súper cómodas A mí me sudan los pies Y en cuanto se te mete aquí alguna cochinería del suelo Pues se mancha Pero bueno, eso con la uña lo raspa y se va Y me gusta muchísimo sí que es verdad Que eh, la parte esta de, de aquí se me queda muy suelta Porque claro, a lo mejor se queda así mi tobillito pero bueno, que se quede eso ancho no me molesta, no me importa. Y me gustaron un montón. Me costaron 11,12. Me compré esta camiseta súper bonita. De Blancanieves. No es que sea mi princesa favorita, ni nada por el estilo. Pero me encanta el diseño, súper bonita. Es una M. Se queda como anchita. Pero luego por aquí se queda más ajustada, no sé es rarísimo y mola vale un montón, es larguísima me queda muy larga y me compré también este es lo mismo, una M el estampado es súper chulo, ¿no? es que se queda más ancho y por aquí se queda más esto pero me mola vale un montón queda súper guay como podéis ver queda un poco más ceñidito no sé, sea, a mí me gusta mucho para ponerle una falda por encima un pantalón, además se queda a la altura perfecta porque no te va a tapar medio cuerpo del, del dibujo y se pone un poco del pelo de Rapunzel pero ya está, los diseños son chulísimos como podéis ver, el de Cenicienta es una pasada, pero tuve que elegir, elegí el que más me llamaba la atención, ¿por qué? porque no quería tener un armario lleno de princesas Disney, aunque estuvieran hechos con este diseño me parece chulísima, me encanta y bueno, mi princesa favorita es Pocahontas y Mulan, me gusta muchísimo, de pequeña también tenía a Ariel y a Bella Es de algodón, me gusta mucho mucho, me costaron 6,48, Están muy bien y las recomiendo Luego le compré esto a mi madre Me compré este, ¿cómo no, cordón para las gafas, también de conchas, es muy bonito A ver, que... Bueno, las tengo en mis gafas. A ver, esto claro, te viene esto te viene así. Y nada, se quedan súper bonitas, súper turista de verdad. Y bueno, pues yo lo llevaba en mi bella Galicia. Que si no os habéis fijado pues tengo una vieira de color lila, súper bonita. Esto también es malo y se queda feo, pero esto no. Y me encanta. entonces Yo iba por mi Galicia tal que así, y bueno, no me interesaba llevar mis gafas. Pues así, me gusta mucho el cordón esto, me parece muy práctico y muy útil ay, ay y es una tontería, pero es precioso y me costó me costó 1,66 bueno, le compré otro a mi madre muy bonito también, que todo esto fue porque le vi a a Rebeca Terán el de... Claro el de, mmm, que tiene ella. Me pareció chulísimo. Y lo fui a buscar en Aliexpress. Que eso, creo que eso fue lo que hizo Para meterme en Aliexpress y buscar ya de paso los pendientes. Yo creo que sí. Y bueno, pues lo vi parecido y se lo compré a mi madre. Luego, me he comprado pezoneras. Tienes de este estilo redonditas. Que hagan forma de flor. Y otra cosa. No yo me compré estas, eh, me compré... ¿cuántas tengo? Tengo cuatro pares, esto me parece súper práctico, súper cómodo, lo lavas en un momento, no tienes que ponerlo a lavar y meterlo a la lavadora, se quedaron unos dos segundos, lo lavas agua, jabón, se seca en un plis y los tienes, me parece súper práctico, útil, maravilloso, libre... Aquí pone que es reutilizable, autoadhesivo, de silicona, pezón, cubierta, sujetador, empana, no sé cuánto, no me importa. Me costó 0,61 por 4, pues 3,04. Me compré estos auriculares para el iPhone del Chinorris porque pasaba de gastarme tanto dinero. Y me costaron 8,40. La diferencia es pues que esto es grandísimo, esto es enorme. Se ven, no es como los tres que son más tal, pero bueno, yo pues no me lo vas a ver seguramente. El problema es que eh, no me funciona. O sea, tú lo cargas, ¿no? Que se supone? Bueno, si esto ahora quiere encender... Ahora no me quiere encender. Aquí ya digo que esto fue una, una timada máxima. Esto se pone azul y entonces esto se pone rojo, es que no está cargado Y si está azul es que sí, pero os digo que me funcionó la primera vez que me lo puse Y ya, nada Con lo cual Os voy a dejar el vendedor, pero para que no lo compréis Porque ya me fijé en los más comprados y tal Lo siguiente es este adaptador Porque a mí lo que me pasaba con los auriculares era que me faltaba para poder cargarlo, y era siempre un por culo porque a lo mejor yo quería estar um, cargando mi teléfono y hablando con alguien por teléfono y no se podía, no era compatible ¿eh? entonces pues miré esto y me ha salvado la vida el problema, y el, a ver, yo se lo he preguntado a alguien no es algo que yo me invente ni diga que sea la verdad absoluta pero me han dicho que si tú compras cosas exteriores a Apple en cuanto tú actualices el móvil se va fuera entonces claro, esto me va cuando quiere me costó 4,46. el tiempo que me ha durado ha sido maravilloso, nuestra relación ha sido preciosa pero bueno, ahora mismo es lo que hay y también compré este cable que son 2 metros que era, es fabuloso porque tiene aquí para el iPhone y aquí para Android o USB está genial ya os digo, 2 metros pero más de lo mismo, te sale acceso no compatible y no funciona. Y me lo compré porque me dijeron que el cable de Apple es carísimo y dije, pues antes de que se me rompa me compro algo eh, que se pueda romper o que no, y el otro lo guardo. A no, ver es que ahora, pues este sí que no me lo acepta. No me lo acepta y lo tengo aquí, pues alguna vez le da la neura al móvil y me lo acepta otra vez. Pero me parece una pena... Tremenda, que yo no entiendo pues, por la parte de ellos, claro, llevarse dinero, pero por la mía lo entiendo mal ¿no? <risa> como es normal y el cable me costó 2.31 me digo pues si sí, lo enseñé ya una actualización bueno en su momento también me compré estos auriculares, bueno este auricular que me costó 9 euros también al tiempo dejó de funcionar, yo no sé por qué, no lo entiendo los tengo aquí para darles otra vuelta y si veo que no, no, no, no, no, tirarlos y a tomar por culo. Pero de verdad, um, qué mala suerte he tenido con los auriculares. Me compré este vestido que se puede poner de mil formas eh, por, por 11.55. De verdad, os voy a, os voy a insertar. Eh, como queda puesto tengo las fotografías en mi Instagram es por aquí así esta es que es una M me gusta mucho, os digo que os dejaré la foto porque os la podré insertar por aquí pero bueno, así veis más fotografías de más fotos que, que me he hecho me gusta muchísimo y os digo que esto es larguísimo para que te lo puedas poner de mil formas como te sale en el ¿cómo se llama? en el este del señor el vendedor es larguísimo, me encanta Yo soy bajita Aunque siempre diga que mido 1,80 Y me queda No me queda tan tan tan largo Yo os digo, ved las fotografías Y la talla, la M Para mí era perfecta No sentía que me quedara ni muy grande Ni muy ancha, ni muy estrecha Creo que fue perfecto Este es otro vestido que me compré ¿Es qué talla? Es una S. Es así. Queda muy bonito. Queda suelto. Eh, tiene bolsillos. Es largo. Se me queda mi rodilla. ¿La veis? Pues se queda un poco por debajo. A mí los vestidos largos me gustan. Tengo, por ejemplo, este que es larguísimo. Que este es de Primark. Y me gusta mucho. No da calor. Está genial. A mí me gusta mucho os digo, muy contenta, muy contenta. Yo muchas veces me lo pongo con cinturones porque me gusta porque se me más la cinturita. Pero bueno, esto ya es a gusto de cada uno. Y me gustó. Y me costó 5,65. El estampado es de girasoles, Otra vez se ha dejado de grabar. Que es muy bonito, muy cómodo y lo recomiendo un montón. Y os digo que seguramente voy a repetir porque está genial. Me gusta mucho. Queda súper bonito. Y habían otros estampados también súper bonitos. Y ya os digo, por 8,65. <ríe> esta alfombrilla para el ratón, súper bonita. Por 1,63. El cristal para el móvil por 2,40. Que vienen así, súper bien guardaditos. ¿Lo ¿No veis? Oh, lo siguiente es este cepillo de dientes de bambú, lo tengo ya tiempo, está genial me he comprado dos más, dos o tres más pero este me costó uno con dos es de bambú, reutilizable cuidado el planeta, de verdad yo... mi aportación es es comprar menos plástico los que compro por ejemplo de patatas, lo que sea, cualquier cosa que es como si fuese una red para los peces lo troceo todo súper pequeñito, todos los plásticos, todo lo troceo chiquitito Luego compré lo que estaba <ríe> castigado de cara a la pared Tiene aquí para encender o para apagarse Mirad, y, y se enciende, creo que sí que se ve Y eso Que está muy guay Y me costó 10,71 Lo que no me gusta es que, eh, bueno, lo puedes poner como tú quieras Pero lo que no me gusta y me molesta mucho es que se va bajando solo Entonces yo... Aquí con las tijeritas estas Lo mismo para cerrar la anilla Lo aprieto más Esto que se monta Tal que así Y así es para que se sequen las brochas Van 14 Sí, 14 agujeros Yo quería que esto Pues se dolaba y salían más Porque yo tengo más de 14 brochas Entonces pues complicado Pero bueno Y esto me costó 4,02 centimos cuando me canso muchas veces eh, pongo una toalla y pongo las brochas tal que así para que sobresalga y caiga aquí el agua ya no, por culo uh. me compré unas pijamas pero bueno, no quiero hablar de ellos <risa> vale, está todo oh my god, está todo me gustaría que me dejaréis en los comentarios si os ha gustado algún pendiente, alguno de los collares algo y si coincidís conmigo en el tema auriculares, o si habéis encontrado unos que sí que son buenos, lo que sea, pero así, hablar un poquito con vosotros que lo he hecho de menos. Sabéis si me habéis echado de menos cualquier cosa, ¿sabéis? <risa> Os dejo tiempo para que me escribáis. Y mientras tanto, y hasta entonces, lo más, más, más, más, más, más, más, más, más, importante de todo, Happy Longizate. Mm. Happy longuizate Happy longuizate Yeah.